La percepción general sobre las grandes empresas de informática del mundo es que los trabajadores tienen regulados sus derechos laborales, pero la realidad es muy diferente. La gran mayoría de las desarrolladoras de videojuegos son conocidas por la sobrecarga de trabajo de sus empleados. Una de las prácticas más extendidas es el crunch time. Esto es cuando la desarrolladora se da cuenta de que el producto está experimentando un retraso y no se va a llegar a la meta a tiempo. La respuesta a este problema suele ser hacer trabajar a los empleados hasta 80 horas de trabajo en una semana con la intención de poder cumplir ese plazo. Un caso de explotación famoso en España fue Lexnet, Sistema de Notificaciones del Ministerio de Justicia. El desastre vino dado por las consultoras tecnológicas detrás del proyecto y sus cadenas de subcontratación. Según lo expuesto por los abogados que llevaron el caso, primaba la fecha de entrega a la calidad la cual arreglaban compastas que trataban como incidencias y se tarificaban aparte. Un sueldo de desarrollador estaba estipulado en 110.000 euros anuales, pero cobraba 25.000. Al final, cumplir los plazos que se estipularon sin hacer horas extra o sin penalizar la calidad del producto fue imposible. Todo esto se sumó a otras malas prácticas, donde los subcontratados no podían utilizar los comedores, plazas de abarcamiento o material de oficina proporcionados por la empresa que hacía de cliente. En Estados Unidos, país líder en la industria, los trabajadores no cobran por el tiempo extra trabajado durante el crunch, debido a que todas las desarrolladoras mantienen empleados con salarios fijos. Por ejemplo, en la famosa desarrolladora Rockstar, un empleado llegó a decir que fueron obligados a realizar jornadas de 60 horas semanales para llevar adelante el proyecto y llegar a la flecha de entrega planificada, lo que conllevó trabajar de lunes a sábado 10 horas diarias. Dan Hauser, vicepresidente ejecutivo de Rockstar en ese momento, habló poco después sobre estas acusaciones, afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas y explicó que el artículo estaba relacionado con la forma en la que se había construido la narrativa y el diálogo para el juego, y no se refería a los demás procesos del equipo, que los jefes de área trabajaron muy duro porque son apasionados del proyecto, siendo estos esfuerzos adicionales y opcionales.